La tribu. 25 horas, ¿Eh? 25 años. 1500 minutos. 25 horas, 25 años. 1500 minutos. Comentamos estos programas y dijimos mucha música hoy, mucha música hasta ahora, la gente quiere música y quiere divertirse y de golpe empiezan a pasar cosas, entre temas y temas hablamos de un montón de cosas que después van a terminar acá arriba de la mesa discutidas o algo así, hay gente en el bar entonces decimos che venite para acá entonces vamos a charlar, muchas cosas van a pasar que no estaban planeadas y es lo mejor que nos puede pasar. Porque también es un espacio donde la diversidad pudo entrar, uh -huh antes que en otros lados eh, hemos sido recibidas muchas eh, que en otros lados por ahí simplemente estábamos para hacer como objetos de análisis periodístico, policial, inclusive OFRIC claro. para los medios de comunicación para venir y cantar si tenemos que cantar para recitar policía porque también hacemos esas cosas para venir a contar de algún proyecto así que también está bueno venir a celebrarse a celebrarnos porque cuando cumplen lu eh, espacios como este, años estamos cumpliendo por ahí eh, muchos y muchas en un modo de construir gestión cultural o cultura con más. de gestión cultural. Entonces eh, la tribu tiene que ver con eso, con, con acompañar procesos y a la vez ser más o menos que eh, un, un nuevo discutidor de, de las nuevas lógicas de dónde también hacer comunicación. Vidalita, Vidalita, contra machitos cabrones. Eso que hacen las guerras, capitalismo y dan golpes. Vidalita, Vidalita, contra obispo y patrones. La aprenderán de a despacio lo entenderán de empujones, no es la venganza una amiga, es decantar los dolores, para que surja otra vida, diversidad de amontones lo que dije más allá de tu atuendo que es hermoso ese bolso yo imagino que en el bolsillo de atrás tenés un peine y te tomás una grapa a la, a la mañana en constitución para ir a trabajar Pero es casi te diría que tenés <tose> un, un, un Pino colbert que es lo que huele. Es bueno, bueno ese famoso chester Eyes que en la bailanta sí, genial, resulta fenomenal